Nació el 17 de agosto de 1601 en Bermond de Loarne, Francia. Falleció el 12 de enero de 1665, 64 años, castra Francia. Pierre de Fermat fue un jurista y un matemático francés con el sobrenombre de, de Príncipe de los Aficionados. Fue uno de los principales matemáticos de la primera mitad del siglo XIX. Descubrió el cálculo diferencial antes que Newton y Leibniz. Fue cofundador de la teoría de probabilidades. Descubrió el principio fundamental de la geometría analítica. Es más conocido por sus aportaciones a la teoría de números en especial por el conocido como último teorema de Fermat que preocupó a los matemáticos durante aproximadamente 350 años, hasta que fue demostrado en 1995. Algunas de las teorías que Fermán trabajó fueron. Strasse de Fermat, es una curva que responde a la siguiente ecuación en coordenadas polares. Es un caso particular de la espiral de Archimedes. Números amigos. Dos números amigos son dos números naturales, A y B tales que A es la suma de los divisores propios de B y B es la suma de los divisores propios de A. La unidad se considera divisor propio, pero no es el mismo número. Números primos. Un número ferma es un número más natural, la forma donde n es natural. Pierre si de Ferma conjeturó que todos los números naturales desde esta forma con n natural eran números primos. Pero Leonard Euler probó que no era así en 1732. En efecto, al tomar n igual a 5 se obtiene un número compuesto. Teorema de la suma de los cuadrados. El teorema sobre la suma de los cuadrados afirma que todo número primo p tal que P 1 es divisible entre 4 y se puede escribir como suma de 2 cuadrados. El 2 también se incluye, ya que 1 a la 2 elevado a la 2 más 1 elevado a la 2 es igual a 2. Ferman anunció que su teorema en una carta a Martín Marcén, fechada el 25 de diciembre de 1640, Razón por la cual se le conoce también como Teorema de Navidad de Fermat. Pequeño Teorema de Fermat. El pequeño Teorema de Fermat, referente a la divisibilidad de números, afirma que si se eleva un número a la P potencia y al resultado se le resta A, lo que queda es divisible por P, siendo P un número primo. Su interés principal está en la aplicación a problemas de la primalidad y criptografía. Eso quiere decir que si se expresa el trayecto recorrido por la luz entre dos puntos y por medio de la funcionalidad llamamos camino óptico, definida como la trayectoria real de la luz, seguirá un camino extremo al respecto de esta funcionalidad.